y podemos abrir un proyecto nuevo vamos a Fire Studio Móvil le dice acá y me abre como si fuera una Fira Studio móvil que ya tenemos el canal 1 abierto hola hola que ya vemos que tenemos la ganancia y todo si queremos grabar grabaría perfectamente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 procedemos podremos agrandar esto y estamos viendo la señal ahora podemos agarrar y hacer un loop ahí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 No. Oh.